¿Cómo están? Espero que estén súper bien El día de hoy hace frío <ríe> Y eso me hace muy feliz Y les traigo un video, mi padre Porque es sus experiencias Paranormales que ustedes me envían, Obviamente Y alguna, una de estas historias trae Un videito, entonces bueno Les digo que, que es eso ¿Se lo vieron? Pero bueno eh, Espero que les guste yo sé que les gusta mucho cuando cuento sus historias paranormales, así que no olviden enviármelas. El mail a donde me las tienen que enviar está en la cajita de descripción, es historiasparanormalesmarijo.com ¿okay? Ahí ustedes me mandan su eh, historia, le pueden poner anónimo, o sea, quiero que sea anónima, o quiero que digas mi nombre, o mejor refiérete a, a mí como tal, en vez de tal mi nombre, o sea, ustedes me pueden poner todo, créanme que yo leo esos detalles, y eh, pues yo aquí cuento su historia, si ustedes tienen videos, audios, screenshots, todo lo que ustedes puedan mostrarme para yo poderlo mostrar aquí, eh, pues por mí encantada, o sea, si son videos fuertes y esto, lo otro, todo pónganmelo por ahí, de hecho hay personas incluso que me mandan como... Fotos de su cuarto para que nosotros nos demos más una idea de lo que nos están contando. Entonces, bueno, todo eso es válido. Créanme que sí le da un toque este, mejor a las historias cuando nos mandan ese tipo de fotos para nosotros hacernos una idea visual también de qué es lo que nos están contando. Así que, bueno, pues ahí se los dejo. Recuerden suscribirse antes de seguir con este video para que seamos más fantasmitas. Y recuerden seguirme por mis redes. Este, por ahí los estoy esperando. Últimamente eh, estoy subiendo muchos videitos de TikTok, entonces puede que les guste, obviamente del el mismo tema Tengo Instagram también para las personas que gustan ver mis historias y que me acompañen a hacer cosillas ahí eh, Hacemos varias dinámicas o Facebook, subo puros memes <risa> o cosas así Y pues Twitter también, entonces bueno, pues ahí se los dejo Y ahora sí, comencemos con la primera historia, adelante Ok, esta primera historia es de Ana y me causó un poquito de... Uh, ¿cómo ¿Cuál sería el, el, el, la descripción de ese sentimiento como consternación a su historia? Porque es algo que más o menos me pasó, ustedes saben, yo se los conté Creo que la última vez que vieron a mi doble fue el año pasado Pero hubo un, un, un tiempo donde muchas personas me decían Marijo, te vi, te quise saludar, pero habla y yo eh, ¿Dónde? No, pues que acá, y yo, es que yo no vivo ahí, o sea, nunca he ido ahí, así que no, no puedo ser yo. ¿Cómo no? Si yo te vivo, ahora. Entonces, bueno, básicamente, Ana tuvo una experiencia así, pues muy cercana con su doble o su doppelganger, ¿ok? Que es básicamente como tu versión, pues, sí, como tu doble, pues, pero creo que versión mala. Pero bueno, este tipo de cosas no es la primera vez que lo escucho. Hubo una, una compañerita que yo tenía en primaria donde una vez llegó muy asustada diciendo que los trabajadores de su papá estaban haciendo unas cosas que su papá les había dicho, pero su papá ni siquiera había llegado todavía a su trabajo, es decir, como que alguien estuvo ahí igual que su papá y les dijo que hicieran ciertas cosas, pero no, nunca fue su papá, o sea, estuvo raro. Entonces, más o menos así le pasó, porque Ana cuenta que esto, tenía, eh, esto pasó más bien cuando ella estaba en primaria, como tenía como nueve años aproximadamente, y que en ese entonces ella tenía una clase de atletismo, y entonces pues ya les dieron, o sea, les dijeron más bien de que, oigan, ya es tiempo de su clase de atletismo, pues salgan al patio, pues a la pista, a pues, sus actividades, ¿verdad? Y que Ana pensó, eh, tengo ganas de ir al baño, mejor antes de ir a la clase voy al baño. Entonces ella se va al baño, tarda unos minutitos y ahora sí va caminando a la pista, el lugar donde tenía que ir y sus compañeros la ven y así pues pusieron casa, casa, cara de asombrados, y asustados. Entonces ella, al ver pues, todas estas reacciones de sus compañeros, les dice de... ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué me están viendo así? Y todos sus amigos así de... O sea, ¿de dónde vienes? Porque estabas corriendo ahí. Y ella así de que... No, eh, yo vengo del baño. Y todos sus amiguitos de... No, ahí estabas, o sea... Dice que ella traía exactamente, dame de cuenta, una vestimenta, ¿no? Que era un shortcito, eh, tal color, creo que rosa, una playerita, sus tenis y así tal cual la vieron. Y entonces su maestra también tenía esa misma cara. O sea, no era nada más cosita de los amiguitos. También la maestra, adulta, lo había visto y fue así de... Eh, ¿De dónde vienes? Del baño. Y le dijeron, es que ahí estabas. O sea, le, le apuntaron bien la zona donde dice que estaba ella y pues no era ella. Y no, no era otra niña ni nada O sea, definitivamente era Ana Pero Ana estaba en el baño, ¿saben? Entonces, qué miedo Dice que todavía a estas edades, ya más grande Sigue muy confundida eh, Referente a esta experiencia Y créanme, claro, yo también lo estuve en su tiempo Pero bueno Esta fue la única experiencia rara que Ana tuvo Ya que ella, eh, bueno Creo que esto es separado de el primer suceso que les platiqué pero bueno, ella estando en su, en su cuarto... ¿Qué le pasa a mi pulsera, oigan? ¿Se rompió? Oigan, pero según... Fíjense, es como de, de ojos turcos. Se supone que cuando se rompe es porque algo malo pasó, ¿no? Ay. Ok. Qué cosa tan... Más extraña. Ella eh, estaba en su cuarto, estaba con sus audífonos, estaba escuchando música. ¿Cuándo escucha? Ya saben, como un golpe más fuerte que la música que ellas traían en sus audífonos. Y cuando se paran, dice que... Háganme cuenta, es como si tienes esto aquí. Es que ya saben que a mí me gusta dar explicaciones gráficas. Es como si tú tienes estas dos cosas aquí, ¿no? Entonces, pues para tirar esto de abajo, pues tendrás que quitar esto de arriba, ¿no? Pues lo que salió volando fue esto de abajo y esto de arriba estaba en su lugar. Entonces, era algo pesado Que no se podía mover con el aire Que no podía, ya saben Y salió volando Entonces ella se quita los audios Ve y fue así de <risa> Recoge la caja, la pone en su lugar Y pues ya no se volvió a caer Entonces qué, lo habrá aventado la primera vez Quién sabe Y otra muy extraña también de Ana Fue que se había quedado eh, sola en su casa Su mamá y su hermana habían salido Ella se queda en su casa Entonces ya después de un rato ya se mete a bañar Y escucha la puerta adelantada pero pues no, o sea, fue así que, ah, pues ya llegaron mi mamá y mi hermana. Escuchó que estaban hablando en la parte de abajo, eh, ella se, se sale de bañar, se cambia todo súper bien. Y pues escuchaba las voces, pero no entendía, o sea, era como pues una plática, ya saben, de fondo. Que no le pone mucha atención, no saben lo que están diciendo, pero en eso ya escucha que le hablan. Ana, ven. Ah, bueno. Entonces le dice, ya ahí voy Y en lo que va bajando sus escaleras También escuchaba como si su mamá Estuviera viendo una serie Porque siempre ve la misma serie Entonces este, Ana ya la reconoce Y baja y no hay nadie No hay nadie Ni su hermana, ni su mamá Es más, tardaron horas en llegar la hermana y la mamá Entonces, ¿a quién escuchó? Dicen que eso se llaman como ecos Pero, qué terror Ok, la siguiente historia es de Sofía Y dice que esto ocurrió... Unos días antes de que fuera Navidad, eh, una prima suya, la o, se estaba visitando a su familia, se estaba quedando ahí en su casa, y la prima venía de otro lado, de Cancún, y dice que desde el momento en que su prima llegó, empezaron a pasar cosillas medio extrañas. Dice que cuando llega una visita, por ejemplo, su prima, ¿no? Eh, Sofía le cede su cama y Sofía... Eh, infla un colchón y ella está en el piso pero las dos duermen en el mismo cuarto entonces eh, era pues una noche normal ya ellas estaban acostadas y lo que hace Sofía es apagar la luz del cuarto pero tenía como una serie de lucecitas y la prende total que estaban ahí platicando bla bla bla y la prima le dice a Sofía oye pues apaga la pues las lucecitas no eh, Sofía le dice no pues yo no me quiero parar a apagarlas tú y la prima no yo no tampoco me quiero parar a apagarlas tú total nadie las apago pero eh, se quedan dormidas, ya con las lucecitas y todo, ya tenían un buen rato dormidas. Cuando dice Sofía que, que su prima la despierta, o sea, así como... O sea, que estaba parada aquí, porque pues recuerden que Sofía estaba en un colchón inflable, entonces estaba a unos pasos de donde estaba pues su prima en la cama. Entonces su prima la despierta, y ella entre dormida y despierta la ve, a, o sea, ve a su prima... Y se da cuenta que la prima tiene una, una cara, pues como de susto, así como, como preocupada, no sé. Y entonces ella, como que todavía tardó un rato en captar que, pues, por qué tenía esa cara. Y se le pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y le dice, es que mira, se cayó esto. Entonces ella, así como, o sea, Sofía ahora sí se levanta y dice, a ver qué. Voltea y se da cuenta que todo su cuarto está revuelto. Dice que el tal cual parecía como que había pasado un huracán. Que se había caído como un aro de los que tiene. Tenía un cajoncito dan de cuenta así. Y tenía sus mascarillas ahí acomodadas. Pues dan de cuenta que dice como si al... o sea, como digo, como si alguien ordenadamente hubiera sacado las mascarillas, porque no estaba todo aventado así, sino como si de verdad alguien hubiera agarrado un puñito y lo hubiera puesto en el piso. Había más cosas tiradas. Dice que sinceramente ella no escuchó cuando se cayó eso. Su prima. Sí, porque pues fue la que se levantó y vio, uh, pero o sea que nunca les había pasado este tipo de cosas. Entonces eh, dicen que se pusieron a recoger todo, pero que la verdad pues sí les dio, sí les dio miedito. Entonces eh, Sofía va al cuarto de su mamá y le dice, oye mamá, pasó esto y esto y esto, y su mamá así de que, ay bueno, este, pues volvamos a dormir, mañana platicamos. Bueno ya, al día siguiente... Ya entre su prima y Sofía ya le cuentan bien a la mamá, es que fíjate mamá, no sé qué, no sé qué, ahí estaba su papá también, y le dicen, es que pasó así, estaba todo tirado, y pues no saben ni por qué, o sea, no de verdad, una cosa es que se caiga una ropa o no sé, pero de verdad de que alguien saque cosas del buró y cosas así, pues está medio raro, y que entonces su mamá se quedaba como muy, ya saben, seria, escuchando lo que, lo que pues, Sofía y su prima le estaban diciendo, y voltea con su papá y le dice la frase de hace mucho que esto no pasaba, o sea, hace mucho que no se manifestaba, lo cual pues yo creo que me da a entender que a lo mejor su papá y su mamá ya habían tenido algún tipo de experiencia parecida, pero pues obviamente no le dijeron a los niños y hace muchísimo que no pasaba, por eso pues como que bueno, fue cosa de una vezilla y no les fue tan extraño que, pues, que esta situación ocurriera. También, después de eso, su prima ya se regresa a su casa y ella notaba que su ropa estaba como movida, pero no había nadie en casa. O sea, de cuenta como si yo, eh, pues, me voy a cambiar y pongo esta ropa aquí en mi sillita, en lo que me pongo mi pijama y después la ropa no está ahí. O sea, era imposible como que alguien la moviera. De eso se, se empezó a dar eh, cuenta a Sofía. Les digo, ya no estaba ni la prima ni nadie. Y la última cosa fue que, Andan de cuenta que su... ¿Cómo les digo? Su casa tiene... Dice que tres pisos Pero que en el primero y en el segundo no lo habitan Más bien en el tercero Es donde viven todos Y... Pero obviamente tienen llave de todos los pisos Entonces Una vez llegaron Ella venía de la escuela Su papá de trabajar Su mamá y su hermano de otro lado totalmente diferente O sea, no estaban allí Y curiosamente el perrito Estaba atorado En el primer piso cuando nadie más tiene ella, o sea, no se pudo haber metido solo el perro ahí. O sea, que lo oyeron ladrar y ellos, ¿de dónde? ¿de dónde? O sea, ¿cómo se metió ahí? Eso estuvo muy raro, ¿no? Ok, y la última historia es anónima. Es una chica, es todo lo que voy a decir para referirme a ella como ella. Ah, Bueno, total, el caso es que ella siempre ha sido una persona como escéptica a este tipo de cosas, a lo paranormal más que nada, ¿no? Porque sí, hay personas, y es, ju es justo es válido también, que no creen hasta que les pasa, ok entonces, bueno, ella, les digo no era como, así como de que, hay, bueno, todo me lo creo, no, era bastante escéptica, y cada vez que pasaba alguna cosa, como que le daba una explicación lógica yo sé yo sé que otra vez estoy terminando el video raro, así como el pasado, de que bueno, pero se fue la luz ya era de noche, me esperé un rato, pero no volvió porque están, estaban arreglando algo, entonces, bueno no pude terminar el video, pero por eso también puse la misma blusa y el mismo collar como para que no se viera tanto el cambio. Pero pues es obvio, o sea, vea, eh, lo pasado lo grabé de noche y ahorita es de día. Pero bueno, acá vemos la historia anónima. Total, como les decía, ella era muy escéptica, pero bueno, hubo un momento donde se pasaron a vivir a una casa que ellos rentaban. Ok, o sea, no era como conocida para ellos ni nada, simplemente pues fueron allá a rentar. Tenían unos closets de estos que son como de piso a techo y las puertitas hasta arriba. Ustedes saben que pues, se usan para guardar cosas que no se mueven muy seguido como cajas con las cosas de Navidad, cosas así. Entonces estas puertas estaban llenas de cosas y estaban cerradas porque pues nadie movía ahí mucho. Estos closets uno tenía en el cuarto de sus hermanos y otro en el cuarto de ella, total. Empezaron a escuchar, bueno, su hermano. Tenía dos hermanos, uno mayor y uno menor El, el mayor empieza a decir como de que Oigan, es que se escucha en las puertitas de arriba Como que alguien corre, como que se arrastran cosas Y todos estaban diciendo que no, pues mira A lo mejor se mete un animal eh, O sea, no, no puede ser Y como que, como les digo Ella, o sea, era, era escéptica, ella, la chica de la historia Entonces fue así como, me Entonces ya, su hermano, como era el mayor Se va ya de casa y se queda ella y su hermano menor cuando se va a su hermano mayor, su hermano menor lloraba porque no se quería dormir solo en su cuarto, porque también decía que escuchaba algo en el closet. O sea, no nada más era cosa del hermano mayor. El hermano menor también decía es que se escucha como que arrastran las cajas adentro en el, en el closet, pero es imposible. O sea, ni siquiera ella, que era más grande, tenía la fuerza para bajar por las cajas pesadas. Entonces. Lo que hacía era ella irse a dormir al cuarto de, de su hermanito. Entonces, bueno, todo muy bien. Pasó el tiempo y como que su hermano ya toleraba un poco más quedarse solo en su cuarto, por lo cual ella se regresa al suyo. Pero la sorpresa fue que eso mismo que decía su hermano que pasaba, que arrastraban las cosas, que escuchaban pasitos en la parte de arriba del closet, empezó a pasar en su cuarto también. O sea, ella lo escuchaba, escuchaba los pasitos, escuchaba cómo arrastraban las cosas y ella de verdad no podía explicar qué era eso. O sea, ¿por qué se escuchaba eso? No, no, o sea, ponganle bueno, ustedes a lo mejor un rato, un ratón, lo que sea. Pero una cosa es cómo se escucha como caminan cuatro patas a que, a que caminen dos piecitos y otra que arrastren las cosas... Pues no, eso fue algo que nunca, pues sí, nunca se pudieron explicar. De hecho, nos mandan más fotos de los closets para que vean más o menos eh, cómo es de que pues real nadie mueve lo que hay en la, en la parte de arriba. Lo primero que pasó en su cuarto fue eso, que se escucharon esos ruidos en el closet y ahora esos rasguñitos que se escuchaban de la parte de adentro del closet, esos ruidos, ya no solo se escuchaban en el closet, ahora también se escuchaban en las paredes y dice que a cierta hora, siempre era los rasguños, esto ella no le contó ni a sus hermanos ni a sus papás, porque ella estaba con la idea de que ella estaba sugestionada y que por eso escuchaba esto pero bueno, entonces eh, pasa el tiempo, les digo, ella no mencionó nada y se van de vacaciones, su mamá sus dos hermanos, ella, pero su papá se queda en casa, entonces ya, cuando ellos regresan les cuenta su papá, que cuando estaba dormido, sentía como si le hubieran agarrado los pies, como si le hubieran jalado los pies. Y ahora, eh, no conforme con los ruidos en las paredes, los golpes, en el closet lo que sintió su papá, ella ya se sentía como observada, ya no se sentía cómoda en su propio cuarto. Entonces, una vez se quedó sola ella haciendo tareas, todos los demás de su familia se fueron a cenar y ella les encargó algo. Ella pues estaba ocupada. Cuando entra a su cuarto, dice que se, se sintió así como... Es, o sea, es una cosa abrumadora que sientes de verdad que hay alguien ahí aparte de ti Entonces prende la, la luz y se sale corriendo de su cuarto hasta hizo una mochila porque dijo No sabes que yo no puedo, ya no quiero entrar aquí de nuevo Total, sale del cuarto pero por una u otra cosa tiene que volver a entrar Cuando vuelve a entrar se, ve, se da cuenta que uno de los cajones están abiertos y ya no lo había dejado así Y ya que veo que eso estaba cambiado ella se fue con una amiga y le dijo, no, yo me necesito calmar, necesito estar fuera de esta casa. Cabe aclarar que ella nunca había vivido este tipo de cosas. Les digo, pues por algo era súper escéptica, pero ahora pues ya no lo es tanto. Pero bueno, fantasmitas, estas han sido las tres historias del de día de hoy. Espero que les hayan gustado. Los quiero mucho, disculpen por terminar el video diferente otra vez, pero bueno, las cosas pasan, ya saben, cosas que no puedo controlar. Les mando muchos besos y nos vemos al siguiente. Los quiero muchísimo.